Entenderás. ¡Déjala pasar, Lilo! ¡Déjala pasar, Lala! ¡La, la. la encontrarás! ¡Lala la la la la! la. Oh, oh, ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Oh. Oh. Solo sigo el ritmo, Linda. En verdad me gusta esta música. ¡Vamos, cielo! ¡Agítate un poco! La vida verás cómo ya degotear. Los mocos apasionados ¡Retengan sus hormonas, amigos! Los mocos apasionados Vendrán al anfiteatro de Hanson Las entradas estarán a la venta ¡Ahora! ¡Ay, ya se acabaron! Pero no se muestra! ¿Sí? no podía pagarlas de todos modos <risa> Tiene que haber un modo de ver a los mocos apasionados ¡Tiene que haberlo! Tranquilízate, admiradora Las entradas se acabaron Además, los dos tenemos la misma cantidad de dinero que juntos suma cero dólares y cero centavos. Conseguiré dinero y conseguiré entradas. Voy a pensar cómo. Trabajaré por entradas para los apasionados. Trabajaré por comida. Cambiaré comida por entradas para los apasionados. No entiendo. Yo me sentía igual de desesperada e impotente que tú. Hasta que papá compró el anfiteatro. La última entrada. <risa> Somos las personas menos geniales de esta ciudad, poco genial. Somos las segundas personas menos geniales de esta ciudad. ¿Ahora qué pasa? Las madres están para ayudar. Tratamos de conseguir entradas para mocos, pero ya no hay. Aunque hubiera, no podría pagarlas aunque me dieras mi mesada de 10 años. ¿La Puedo ayudar. Yo tengo entradas para ese concierto. Este no es el momento para una de tus perversas bromas, mamá. Déjala y la encontrarás. Déjala, me entenderás. ¿Cómo? Harry las envió. <risa> ¡Harry las envió! ¡Ah, bueno! ¡Eso explica nada! <risa> Harry Schnitzer, ¿no sabías que es el nombre real de Migmogo? ¿Cómo lo ibas a saber? Yo soy la que fui a la escuela con él. ¿Tú fuiste a la escuela con Mick Moco? No, fui con Harry Snitzer. Se convirtió en Mick Moco después de graduarse. Harry y yo salimos juntos como tú y... Milo, por favor, deja de besar mis zapatos. ¿Acaso crees que alguno de tus amigos quiera ir al concierto? Tal vez. Anfiteatro de Hazel North ¡Dejarme! Sección de narices sangrantes. Ay, la última entrada. ¿Cómo lograron sentarse adelante? Estaban vendiendo comida a un lado del camino. Hola, trinquet ¿Quieres usar mis binoculares? ¡Ah! ¡Hola, Heyselburgo! ¡Son fantásticos! Vengan conmigo todos. Oh, sabía que esas entradas no eran reales, pero no culpen a mi mamá. Es anticuada y poco genial. No tienen que usar esposas, ¿verdad? ¿Por qué mi madre haría esto? Hola, jóvenes. ¿Se divirtieron? Solo los hice venir para que saludaran a... ¡Mick! <risa> Hola, amigos. ¿Les gustó? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Sí, me parece que sí les gustó, no hay duda. Oh, Harry, fue sensacional, aunque... ...no tan bueno como tu gira centípedos en poliéster del 78. ¿Estuvo en Centípedo 78? Oh, cariño, todos sus admiradores estuvimos presentes ahí. Cien piernas, cien ciudades. Milo y yo siempre discutimos acerca de la letra de déjala pasar. Yo pienso que en realidad se refiere a ese lugar profundo del alma. No, no, me gusta cantar la palabra pasar. Y necesitaba algo que rimara con muchas palabras. <risa> Pepita y yo iremos a cenar. ¿Vas a ir a cenar con Mick Moco? <risa> ¡Es Mick Moco! ¿Y ¿Quién está con Mick? ¡Ay! ¿Ese es Mick? Esa es Lidia? ¡Lidia! ¿Por qué están comprando aquí? ¡Esa ropa no es genial! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Mi mamá no es genial! ¿A dónde se va la moda? ¿Podemos hablar un momento? Escucha, eso no se te ve muy bien. Uh... Oye, ¿tienes un espejo en alguna parte del granero? Tengo noticias emocionantes, los mocos destruyeron el motel 3, fue una cosa de publicidad, así que invité a Harry para que se quedara con nosotras. ¿Te refieres a Harry? ¿A Mick, moco, Harry? Tú podrías dormir con Mus un tiempo y Harry dormiría en tu habitación. Oh. habitación? ¡Pon ¿Ah? eso ya? No, no, no! ¡Limpia esto! ¡Limpiaré allá! ¡Muévanse rápido! Oh. oh, Pepe, solo es Harry. Harry, siéntete como en tu casa, los veré en la tarde. ¡Adiós! Vamos, te mostraré tu habitación. Señor Moco. Lo siento, Pepper, no te oí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Quiere improvisar. No. Oh, Quiere arrojarle piedras a los paparazzi. No. Quiere agua. No oh, templada, amor. Si no te importa, de otra forma me da escalofrío. Ay. Ay. Ay, ¡Ay! ¡Me quemé la lengua! Ay, ay, ay. ay, Nunca había estado en un lugar con esta temperatura. <ríe> ¡Perfecta! Es una lástima que sea demasiado tarde para beber algún líquido. Despertaré con manchas en la sangre. ¡Hola! ¿Quién tiene hambre? Salgamos a cenar. Yo invito. ¿Podemos ir a Pizza Pit con Mick? ¡Todos estarán ahí! ¡Por favor! Por mí está bien. Harry, ¿quieres pizza? Gracias, pero me voy a dormir Pero si apenas son las 5.30 Sí, lo sé, lo sé, pero si no duermo 15 horas al día no funciono bien al día siguiente ah, vayan ustedes a divertirse ah, ah, una cosa más, amor No puedo dormir con ningún ruido Así que... Ve por tus llaves, en silencio Oh, por todos los cielos, esto es ridículo Tienes que hacerlo mejor que eso. No voy a susurrar, Pepi. Esta es mi casa. Aún te oigo. Pero ¿cómo te... Buenos días, Harry. ¿Cómo dormiste? No dormí nada bien. No son almohadas de espuma, ¿verdad? Tengo un dolor horrible en la espalda. Se ve diferente. Ah, porque aquí puedo relajarme, no tengo que actuar. Somos amigos, ¿no es cierto? Ay, eso se ve saludable. Parece bueno para mí. Estoy seguro de que no solo para mí tú lo sientes, ¿verdad? ¿No es leche de soya? Es que no tolero la lactosa. Temo a los lugares abiertos, a las personas, a los animales. Ay, ya me dio. Mira, mira cómo me pongo. Le teme a los dibujos y también le teme al popurrí. Ay, por favor, Pepper. No hay modo de que Mick Moco sea tan tonto. Te lo digo, no es el genial Mick Moco. Es el poco genial Harry Schnitzel. ¡Blasfema! Es verdad. Lo probaré. ¡Miren, Es el misterio del caballo que habla. ¡Entren de una vez! ¿Podrías disculparme, Milo? Por favor no hagas eso. Te pedí que no hicieras eso. Estoy muy cansado. ¿Lo ves? Ahora tengo que ir a descansar. Oh, por el amor de Dios. ¡No me den esta clase de leche de soya! ¡Tiene endulzante de maíz! ¡Ya basta! ¡Harry, siéntate! Como tu amiga, creo que debo decirte, ¡Sé educado! Te quejas de todo. ¿Por qué debes actuar de esa forma tan miserable? Eres famoso y tienes éxito. Las personas te adoran. Perdóname, Harry, pero te has convertido en un odioso melindroso. Creo que es hora de que vuelvas al camino. ¡No! ¡Ya no! Harry, tienes que enfrentar la vida. Tienes que salir a vivir. ¡Harry! ¡Al fin quedas liberado! Sabes, a pesar de la riña, fue agradable ver a Harry de nuevo. Y fue agradable que pensaran que yo era genial durante un tiempo. Pero mamá, tú siempre has sido genial. ¡Demasiado genial! ...para ser simplemente una mamá. No deberías preocuparte tanto acerca de ser genial... ...porque en primer lugar, nadie es genial todo el tiempo. Harry nos enseñó eso. Mm. Y en segundo lugar, no preocuparse por ser genial... ...en realidad te hace ser más genial. Posiblemente esta es la cosa más inteligente que tu madre ha dicho. Deberías escribirla. ¡Bolígrafo, bolígrafo! ¡Nunca tienes bolígrafo! Incluso podrías usar algo así. Olvida el bolígrafo. Corre por tu vida. Aquí está la última canción de los mocos apasionados, llamada Sé Educado. En acción haz tu vida mejor, en acción la familia llegó, en acción ya no te quejes y no seas odioso, en acción.